Hola Fiferos, vamos a empezar este tutorial de cómo hacer este equipo, este mix de mexicanos y brasileños en foot. Comenzamos con Jefferson, que es un arquero bastante, bastante bueno, es muy alto, entonces tiene una, una muy buena capacidad para los altos tiros de esquina. Vamos a colocar a Teaguinho Silva, que es un jugadorazo, la verdad es que es mi hombre de seguridad en la defensa y lo coloco de ese lado porque más adelante vamos a colocar a un jugador también del Paris Saint Germain brasileño así que por eso no lo tengo en el centro de la defensa Lucio, ¿qué nos va a dar Lucio? nos va a dar un, un jugador muy alto muy bueno para los cabezazos, lento como su papá pero es un gran jugador y Rever, más de lo mismo 1.93 de altura no es un jugador caro lo compramos por 700 monedas y la verdad es un jugador muy medianito igual el ritmo no está tan mal son 67 así que puede pegar una buena carrera, aquí es el papá de los pollitos es Ronaldinho, es un jugadorazo, Binks es genial en el centro del campo, reparte la pelota y la papa como Dios. Tiene 5 de habilidad, 5 estrellas de habilidad, así que eso lo hace letal y muy bueno para el drible el gambeteo, el buen Ronaldinho. Y junto a él ponemos a Jadson, este chaparrón igual que juega para el Sao Paulo, un chavito eh, bastante enérgico, nació en el 83%, tiene muy buenas estadísticas, bastante decentes para su precio. Y tiene 5 estrellas de habilidad, lo cual lo hace un gran jugador. Del lado de la derecha vamos a colocar a lucas que es un jugador muy rápido. Él juega para el Paris Saint Germain. Es un jugador muy rápido, es bueno para los regates. Tiene 4 estrellas de habilidad, así que es bueno para encarar a los defensas. Y nos va a dar muchísima velocidad en ese lado del campo, ya que es un jugador rapidísimo. Y aquí ponemos al Tecatito al tecatito ex del Monterrey que llegó pasadito de kilos ahí al tuente y por eso no lo aceptaron, pero es un jugadorazo, tiene 5 estrellas de habilidad, no es muy rápido, pero te va a dar muy buen drible y muy buen toque de pelota porque la tiene pegada a los pies, pegadita hacia los pies. En el centro del campo adelantito voy a poner a Giovanni Dos Santos, a pesar de que no es su posición natural, me gusta cómo reparte la papa por ahí, es zurdo, natural, así que le puede pegar de fuera del área. Aquí tenemos toda nuestra actualización de Raúl Jiménez en el Atleti, pero lo vamos a colocar con el América. Y vean nomás, 1.90, hay un árbol, un tronco ahí parado. <risa> y va a cabecear muchísimo. Va a ser muy, muy bueno para los cabezazos Raúl Jiménez. Y del otro lado ponemos al Chicharito Hernández, que ya está en la foto se ve triste, pero es un jugador muy rápido que nos va a dar gran versatilidad y rapidez en esa zona del área. Por último vamos a ver nuestra banca que pues es un mix igual de brasileiros y mexicanos con guardado, vela tenemos a Diego Oscar ponemos a Neymar y a Dani Alves también para estar ahí en la retaguardia por si alguno falla ponemos a puros brasileños no pues <risa> bueno este es un equipo muy barato cuesta alrededor de 30 mil monedas formarlo bueno el 11 inicial así que creo que les va a gustar mucho espero en sus comentarios a ver si les gustó este equipo la verdad es un equipo bastante balanceado, con buen drible y buena definición. Un mix aquí de chilaquiles y cariocas. Fiferos, ya somos casi 5500 suscriptores en el canal de Fifásticos y los Fifásticos les queremos dar las gracias. Muchísimas gracias por seguir el contenido de este canal. Vamos a ir generando contenido de calidad para ustedes. Y les queremos decir que por favor suscríbanse también y denle like y follow a nuestras páginas de Facebook y Twitter, ya que diariamente vamos a estar publicando a partir de esta semana noticias de fútbol y todo el contenido de FIFA que ustedes quieren ver. Así que por favor regálenos un like y síganos en Twitter en FIFAsticos. Y para todos aquellos que nos estaban pidiendo de vuelta, bájame de mi nube, regresamos con Toño. Esta semana vamos a tener a Robin Van Persie, el Charito 14 para la reta. Así que esto es lo que tienen que hacer. Como el Manchester está jugando súper mal, no le ha ido nada bien en este torneo. Ya hasta los eliminaron de la Capital One Cup, un equipo de tercera división, o sea, por Dios. Pues bueno, este pronóstico va a ser muy difícil. Este fin de semana... Para ser más precisos, el sábado juega contra el Burling en la casa del Burling, Así que tienen que atinarle al resultado de este partido. Por favor, pónganos aquí abajo su pronóstico y díganos cómo creen que va a caer el partido. Las dos personas que la tienen el resultado y que lo posteen primero aquí abajo en la página van a ser las ganadoras. Recuerden que este reto solamente es para Xbox, así que por favor pónganos en el comentario junto con su pronóstico si tienen Xbox 360 o Xbox One. Así que ya saben, pongan su pronóstico y nos vemos en la reta. Y de nuevo les queremos dar las gracias a todos los suscriptores de este canal y esperamos que sigamos siendo muchísimos más aquí en Fifásticos. Por favor recuerden agregarnos a todas sus redes sociales, ya que tendremos muchísimas noticias nuevas y se vienen nuevos programas para el canal de YouTube, que son una sorpresa para todos ustedes. Y ya lo saben, jugando como el América o perdiendo contra equipos de tercera división inglesa, FIFA la vida.